¿Cómo están? Espero que estén súper bien De lo mejor, yo me muero de calor como siempre Se los he dicho en los últimos 50 videos Me, me muero de, de calor. calor Pero bueno, el día de hoy les traigo un videíto Súper raro porque están pasando Cosas muy raras en todo el mundo Desde perros que te espían hasta uh, Hasta un canal Con cientos, mil, quinientos, ochocientos videos que se suben en un solo día en YouTube, y ahora estos extraños seres que están apareciendo casualmente en todo Latinoamérica así que hoy les voy a hablar de estos seres que se están apareciendo, tenemos varias fotos probando su eh, pues su realidad, o sea de que sí existen en realidad, y pues bueno entonces, ¿qué les parece si comenzamos rápidamente? me retaron a hacer una introducción de 30 segundos, lo siento, nunca podría hacerlo, a menos de que le diga, hola fantasmitas, vamos a empezar ya, no puedo hablar tan poquito ¿ok? recuerden que solamente tengo estos dos minutitos un minuto y medio para saludarlos porque pues después de ahí voy con el, pues con el tema y después ya no digo nada, ok, entonces bueno, acuérdense de seguirme en mis redes porque estoy haciendo la dinámica de Instagram, solamente tienen que seguirme, interactuar conmigo en lo que yo haga en Instagram y pues cada domingo escojo dos ganadores para unas tarjetitas Netflix que voy a dar, eso es todo lo que tienen que hacer todos los en, en Instagram, les cuento bien y cada domingo saco los ganadores ¿ok? básicamente es eso, pero bueno entonces recuerden suscribirse para que más contenido raro llegue a ustedes siempre que quieran ver cosas raras aquí van a encontrarlas casos raros en internet en la vida o oh míos entonces bueno qué les parece si comenzamos ya con este vídeo los quiero muchito y bienvenidos a los nuevos vámonos adelante con este vídeo ok para los que no me conozcan y sean nuevos pues bienvenidos y antes que nada yo les quiero decir que mi contenido yo lo hago con un tono de voz leve porque pues en primera así hablo y en segunda pues a mí me gusta tocar estos temas como de terror raros creepy y demás con un lenguaje como súper casual súper livianito como si ustedes y yo estuviéramos platicando aquí entonces pues bueno básicamente así vamos a hacer este video. pero bueno ok que ha causado revuelo en las redes sociales bueno si ustedes no han estado en redes sociales estos últimos de que cinco días han pasado bastantes cosas una de ellas es estos dos seres de luz que están causando pánico en donde lo vean, o sea, pues sí está raro, ¿verdad? Casi siempre la vida extraterrestre o parecido, en lo personal, a mí me da más miedo el mar que lo que hay en la galaxia. Pero bueno, entonces, um, siempre causa como terror o así como mucho asombro cuando así como que actividad extraterrestre hay en la Tierra y pues bueno, ese, este pues no fue la excepción, ¿verdad? Básicamente se han aparecido en pues bastantes lados, pero les digo curiosamente solo de Latinoamérica, eso es lo que me hace dudar de la veracidad de este asunto, pero bueno vamos adelante primero con el caso. Aquí dice que dos seres de luz están causando pánico en las calles de Latinoamérica y hay registros, o sea hay fotos. ¿Qué significa esto? Bueno supuestamente hay varias fotos alrededor de todo el mundo es decir bueno más bien de latinoamérica es decir que yo aquí en méxico tomo una pero tú en colombia tomas eh, una foto diferente pero con los mismos seres en chile hay otra foto diferente pero con los mismos seres en las fotos a eso nos estamos refiriendo ¿Qué? cuáles seres? estos que van a estar viendo en pantalla si ¿Sí se fijan pues parecen Slenderman, solamente pues con la cara brillosa. Parece que, le brilla, que les brilla la cara y les brillan las manos y vienen como de traje de negro. Es decir, que pues hacen que se vista... Bueno, que se pues hay sí, que brillen un poquito más ahora en esta foto que ustedes estamos viendo pues es como una cámara de seguridad del patio de alguna casa y podemos ver que pues les dicen seres de luz porque literal ustedes pueden ver en la parte izquierda de la foto que parece que hay algo ahí prendido y pues, eh, pues sí, como que es la misma iluminación o radiación o como le quieran decir que emanan los supuestos seres de luz ahora, yo no sé por qué les apodaron los... ¿qué? los santos... los santos niños... ¿Por qué? No sé quién les dijo que eran niños O quién les dijo que eran santos No tengo idea Porque, No sé por qué les dicen santos niños Si muchas personas están cayendo En que estos seres vinieron a pues, sí, a demostrarnos A decirnos o a lo que sea Ahora sí que díganme sin decirlo Pues que ya se acabó la humanidad O sea, Bueno, no, no que nos vamos a exterminar Pero como que finaliza una era Y empieza otra nueva ¿okay? ¿Por qué? ¿Por el COVID? No sé Pero bueno, se supone que eso es lo que dicen Que vienen a decir no sé cómo, quién les dijo, pero eso es lo que mucha gente cree. Ahora, ahí les va. Les digo, mucha gente dice que, pues, vienen como a decirnos que por fin acabó como una época mala... Ah, pues sí, pues como atravesamos una pandemia súper dura alrededor de todo el mundo, pues a lo mejor ellos nos vienen a decir, ya se acabó, ya le sufrieron mucho y pues ya viene la pura paz, ¿no? O por el otro lado, los súper extremistas y pesimistas dicen que no, vienen a decirnos que ya se va a acabar el mundo y pues que ya nos vamos a morir, porque Pues por la pandemia que acabamos de pasar. ¿De dónde surgen estas, eh, pues estas dos cosas? Bueno, primero que nada vamos a ver otras fotos para que vean que aparecen dentro de casas, fuera de casas, en las carreteras y demás. Bueno... Y pues les digo, Los Santos Niños, se me hace un nombre súper raro, pero bueno. No sé si ustedes eh, pues se acuerden o vieron alguna vez una película que no recuerdo cómo se llama, Regresión, algo así. Aquí les voy a poner la imagen. Seguramente ustedes sí la vieron con Nicolas Cage, si no me equivoco, donde básicamente así. Ya se iba a acabar el mundo. Obviamente nadie sabía. Pero Nicolas Cage era como un supermaestro... Como de estudiar las estrellas y demás. Y pues él se daba cuenta que el sol tenía unas radiaciones. ¿Ok? Y que esas radiaciones pues en algún punto... Iban a llegar a la Tierra y pues obvio nos íbamos a quemar. Pero pues no pensó que tanto. Entonces a su hijo le dan como... En una cápsula del tiempo que había en su escuela... Le dan una carta. En todas las demás cartas de todos los demás niños había dibujos y en la que le dan a su hijo es una carta llena de números, así escrito a lo loco, tú pensabas que es a loco pero toda llena con unos numeritos minis que alguien más escribió 50 años antes, curiosamente le toca a él y él así por pura casualidad se empieza a dar cuenta de que son fechas exactas de cuando ocurrieron eh, pues así tragedias alrededor de todo el mundo donde murió mucha gente, con eh, las coordenadas de donde pasó y el número de muertes que hubo en cada tragedia y curiosamente en esa película pues llegaban unos seres extraterrestres de otro planeta a decirles que había ciertos elegidos para que pues hicieran vida en otro planeta, la, o sea, vida humana en otro planeta, y se los llevaban. Y pues obviamente el hijo de Nicolas Cage era uno de ellos, y son igualitos, igualitos a estos monos, a los santos niños que les dicen que estamos viendo en fotos. O sea, se, eh, yo creo que de ahí vienen esas pues, teorías, porque pues, no sé de dónde podrían sacar que ay, se aparecen. Y yo, sinceramente, lo primero que pensaría es Slenderman, nada que ver con un santo niño. Entonces, yo creo que más bien de ahí viene la raíz de estas teorías raras que se crearon en Internet. Aunque, uh, pues sí, dicen seguna, seguramente que los expertos dijeron, o sea, están como... Ni se inmuten con esto porque puede ser uh, alguna estrategia publicitaria, eh, van a crear pánico si de por sí pues las cosas no están como que muy padres para que haya más pánico, entonces pues así como de que ¡muy! ni les hagan caso, una de dos. Puede ser que sí son seres extraterrestres y que pues como siempre están tratando de ocultarlo. O pues que efectivamente no es nada. Y pues a lo mejor viene la parte 2 de esa película, no sé. Pero sí, efectivamente son tal cual esos monos. Así eran dos y así todos blancos, blancos, blancos. Cuando abrían la boca salía luz así súper potente con trajes negros, vestidos así. Todo igualito. Entonces pues bueno, creo que... No sé qué significa, pero ustedes díganme eh, sus teorías, si vieron la película que les digo. Y si no, vean le está muy buena y a mí me daba miedo hace unos años atrás porque tiene escenas que a mí me dan miedo. Entonces, pues bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan de esto... Y pues ya, eh, pues sí hay gente que se alarma a lo mejor con muy poco o a lo mejor pues sí ya está asustada y pues cualquier cosa lo altera, pero pues no se preocupen, o sea, les digo, se me hace raro que solamente en Latinoamérica, qué tiene Latinoamérica por ejemplo que no pueda tener Rusia o China o algo así, que se nos aparezcan a nosotros y allá nada, no sé, ustedes díganme en los comentarios. Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les digo, estoy leyendo en los comentarios su, pues sí, sus teorías, si ya habían leído de esto, si ya habían visto algo parecido y pues demás. Espero que les haya gustado. Les mando muchos besos y nos estamos viendo al video siguiente. Recuerden que tengo mucho contenido en todas mis redes para que me sigan por allá. Les mando muchos besos y nos vemos al siguiente. ¿Ok? Bye.